A mí nadie me enseñó, tuve que aprender yo solo Muchas malas juntillas, jackeando en los malos coros Me años durmiendo, a mí me decían de oro And en la calle tratando de buscarme el moro Chillin' con los killers, gimme me net, Come up, tell the haters, suck a dick, to come back tomorrow We got plans, yo Oye, se te olvidó Que tú me debes cuarto, te nunca me pagó What the fuck you want, bitch? Why you actin' crazy? Tryin' to put me on blast in front of my other lady Fuck you touch my phone without my fucking permission Got the nurse to get mad, cause you don't like what you see Psycho like bitch, no? I told you how to fucking pose, Why you still so sexy my look how you ain't Fucking bitch. How the fuck you gonna get man? when I play with the fucking bitches Every other fucking day you play with the mother niggas, hoe. You play with the mother niggas, hoe. You play with the mother niggas, hoe. You play with the mother niggas, niggas at that? Estamos ready Bajamos con la glow, esta vaina se jodió, po' para que no confió Ready Con ella la tengo yo, viene directo del patio, la recibo en Nueva baño. Estamos ready Bajamos con la glow, esta vaina se jodió, po' para que no confió ready. La pasa el Little bro, la leche se la tragó El mejor de todos los tiempos en esto me de King Jane Tengo a tus mujeres y me como mantela en ese pupilo que acaba de llegar el rey Fumando en el espacio tranquilo con Little Wayne Puro con lo puro, con problemas de desayuno Llegué el que más le metes sin slow Tu mujer me anda buscando porque le gustó mi flow Quiere que le dé esta noche, conmigo nunca force Se sean 14 encima de la Porsche Yo era un raperito de mentira Que me de te escribiendo te pusiste a llevar vida La casas sonan prumpas, tu cerebro ping-pum El mejor de los mejores en esta vuelta andes Estamos ready, bajamos con la glow Esta vaina se jodió, ¿Cómo pa' que no confió Ready, con él la tengo yo Viene directo del Si sí, yo me el negro 30, barra ra. Dímelo Pliny, Asensio, The Big Maker, Nigaski, Ori dímelo Babi, Miguel Graff Manuel La amenaza, el Vegas May Neki produciendo, barran, tira peñones, yo me el que la placeta, la bombita, los sabiqueros. Eh, póngase desodorante y hablamos luego. La gente mía, la polla, la mira pecha, renegado, son